con Claudio Cornejo. Una de la mañana con seis, seis minutos, lo anunciamos y ahora lo saludamos en las 43 estaciones de Bio Bio... la radio, y también en BioBio Bio TV. Claudio Cornejo, psicólogo, conversamos de psicología, la vida con psicología. ¿Cómo te va Claudio? Bienvenido. Muy bien, pues Gonzalo, muy bien. Aquí en esta noche con todos ustedes. Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, Claudio, la invitación que te hicimos es para conversar eh, del tema que yo ya anunciaba en los minutos eh, anteriores respecto a que um, estamos viendo eh, un ambiente país bien tenso, eh, donde al más mínimo el comentario, quizás declaración, sobre todo en el ámbito de la política, eh, significa recibir o, o también estas personas que leen algún comentario así, atacan reciben ataques o eh, realizan eh, lo reciben o lo realizan pero el tema es que eh, al más mínimo comentario, al más mi, a la más mínima acción eh, y esto va desde los que comentan en redes sociales hasta incluso eh, personalidades del, del ámbito de la política y de la vida social eh, hagamos el diagnóstico primero ¿a qué debemos? ¿o a qué se debe eh, esta situación? Bueno, yo... Yo creo que, que siempre va a existir la posibilidad de discrepar uh -huh. que Siempre va a existir la posibilidad de que tengamos un punto de vista distinto Especialmente en tiempo de campaña en donde cada uno quiere ganar Porque cree que su idea es la mejor, porque cree que su idea va a servir Y que lo vemos más expresado claramente en los políticos Que es como el reflejo un poco de lo que nos pasa a todos nosotros En donde siempre tenemos alguna opinión frente a las cosas y al mundo entonces, eh, el que podamos discrepar está muy sano, está muy bien. El punto es el que tú señalas. ¿Cómo llegamos a creer que, que mi punto de vista puede imponerse eh, sobre los otros, eh, no importando el cómo? Que era como los sofistas en Grecia, es decir, ellos eran preparados para ganar, no importando si habían o no buenas razones lo importante era estar preparados en la retórica para convencer, pero no teniendo un sustento teórico a la base. Claro. Claudio, eh, aquí hay un eh, mensaje de uno de nuestros auditores que eh, nos había escrito antes que incluso estuviéramos contigo al aire. Y, y quizás también va por ahí la... No, no, no sé qué, qué piensas tú del comentario, pero aquí Alex Ferran nos no está escribiendo. Nos dice... Eh, buenas noches, Alex Ferran, por acá. Eh, tú dices cómo aprender a escucharnos. Creo que la pregunta es otra. ¿Qué ocurrió con los chilenos que dejamos de escucharnos? No, no, no es menor sí, el comentario. Le estoy ¿va? leyendo eh, bien, Alex. Eh, yo creo que el aprender a escucharnos... o. ¿Qué pasó que dejamos de escucharnos? Yo creo que a la base es lo mismo. Eh, sea lo que sea, en algún momento dejamos de escucharnos y en lo concreto ahora no nos escuchamos. Eh, si miramos históricamente, esto viene desde, desde hace muchos años. Desde cuando se instala, desde la filosofía y llegamos a etapas más subjetivas, renacimiento, ¿no es cierto? Eh, Todos esto, estos, estos grandes dogmas, estas grandes verdades, nos guiaban en alguna medida y nos ponían un límite, un marco, para bien o para mal. Pero eh, cuando se subjetiviza, eh, caemos en inseguridades, en incertidumbres. Y eso nos va eh, generando nuestra posibilidad de poder subsistir o poder eh, generar un espacio seguro que es el único más seguro, mi propio, mi propio espacio personal, mi, mis creencias eh, fundadas o infundadas. Uh -huh. Y desde ahí en donde nos... Eh, generamos una especie de trinchera para poder sobrevivir en tiempos eh, más individualistas, que son los que vivimos. Claudio, eh, a mí me llama la atención la, la poca tolerancia. Eh, el viernes en la madrugada o el jueves en la madrugada conversamos con la coordinadora de un encuentro que se realizó durante todo este fin de semana, eh, precisamente eh, con una temática muy similar, el tema de la eh, tolerancia, el aprender a escucharse. Eh, tolerancia parece que falta también ¿Por qué estamos? A ver, pa, para hablarlo de manera coloquial ¿Por qué estamos tan saltones los chilenos? ¿Por qué estamos tan eh, eh, agresivos? Y, eh, y especialmente en el ámbito de donde eh, en, el, en el contexto donde tenemos que escuchar al otro ¿Por qué, si una opinión no nos parece Tenemos que reaccionar prácticamente eh, casi a los golpes? Porque estamos siendo más instintivos en alguna medida La capacidad de razonar porque la eh, el razonar tiene eh, eh, esa, eh, esa estructura de poder <coughs> perdón eh, uh -huh. poder eh, entender que el otro puede tener punto de vista, que yo también, es lo que significa análisis, síntesis, eh, cómo ir desglosando el argumento del otro para ver puntos comunes. Es decir, hay una serie de procesos cognitivos intelectuales que me permiten a mí poder descubrir que entre todo lo que dice el otro, el contrincante, si podemos decirlo así, quizás hay elementos que me pueden servir para mi contraargumentación o bien para aunar criterios, pero eh, esas habilidades que se están desarrollando, que deberíamos tenerla y que no son muy enseñadas, eh, no las podemos utilizar y, y caemos solo en la creencia de que tengo que sobrevivir y que lo más probable es que el otro eh, ...me esté tratando de meter dedo en la boca, me esté engañando, y que tiene que ver con todas las cosas históricas, eh, políticas, culturales... ...las instituciones que se han ido cayendo en nuestro país, y que nos llevan a, a estar más predispuestos a no creer a nadie. Mira, eh, aquí yo hablaba también de lo que ocurre no tan solo con la ciudadanía en su conjunto en general... Todos quienes, por ejemplo, tenemos una cuenta de Twitter o todos quienes tenemos una cuenta en Facebook o en Instagram, en Facebook y en Instagram es menos, es menos belicoso el asunto, pero en Twitter, eh, Claudio, yo no sé si tú tienes una cuenta en esa red social, tú no puedes decir pero absolutamente nada sin que alguien te ataque. Eh, Nada, no, o sea, hasta poner, eh, oh, qué lindo está el día, oh, ¿cómo que está lindo el día? Eh, yo lo encuentro feo, y, y tú soy malo porque el día, porque el día lo encontré lindo, yo lo encuentro feo, y es feo porque yo tengo la verdad, eh, está feo. Eh, eh, así está la cosa, o sea, disculpen la caricatura que hago, pero casi a ese nivel. Pero no tan solo entre la ciudadanía, sino que también entre quienes supuestamente uno pensaría tienen que llamar al asunto, a la tranquilidad, tienen que hacerlo. Que estábamos hablando de psicología. Yo le había dejado planteado una consulta a Claudio respecto a eh, si uno esperaría eh, esto del común de la gente, pero por ejemplo de líderes, de personajes públicos, el tema de la eh, de la belicosidad en, en sus declaraciones, en agres, la agresividad que de repente demuestran al hacer algún tipo de declaración o condenar algún tipo de hecho de algún adversario, uno esperaría lo contrario de ellos, ¿no? ¿O te dieran el ejemplo? Bueno, sí, usando ese ejemplo, es que estamos en esta sociedad, como decía delante nuestro amigo, eh, Prima, el quien habla más fuerte, el que mete bulla más rápido, el que es más agresivo, el que muestra más los dientes. Cualquier situación similar eh, cree que ese es el que va a tener mayor eh, impacto sobre el otro. Uh -huh. Y como estamos más a la defensiva, entonces eh, si alguien me levanta más la voz o me agrede o me golpea o me dispara, eh, voy a sentir que ese es el que está generando mayor miedo y voy a tener una respuesta de arrancar o, o generar más violencia para poder defender mi punto de vista, que a esa altura ya no, no es defender punto de vista, es defender la vida. Entonces, eh, cuando uno escucha eh, estos debates de políticos, como el ejemplo que tú pones, uh -huh. eh, uno empieza a darse cuenta que quizás eh, detrás de lo que están diciendo hay poco, poco sustento, hay, hay, hay poca carne, digamos, para poder desmenuzar sino que me piensan que ando con ideas, que van buscándole la yayita al otro, eh, que tú fallaste en una cosa, que tú fallaste en otra, y no eh, defendiendo ideas. Y ese es el punto eh, en cualquier conversación. Eh, Claudio, aquí también hay un tema súper particular que, que tiene directa relación con las redes sociales. Y, y vuelvo a ellas porque si bien son una tremenda herramienta, dándole siempre un buen uso, también cuando se le quiere dar un mal uso, también eh, sirve demasiado. Incluso para estos fines eh, Pero también existe el tema De la agresividad que quizás muchos eh, Aprovechándose Del anonimato que da estar detrás del teclado Detrás de un número, detrás de un nombre Falso, aprovechan de agredir eh, A muchas personas O a emitir su opinión que muchas veces quizás en personas No la darían, este, este fenómeno Se da si realmente que El teclado te envalentona en el fondo para eh, eh, Hacer O decir cosas que en persona jamás Las, las dirías o harías Me venía la imagen lo que tú decías, que en los trabajos pasa lo mismo. Uh -huh. o sea, nadie le va a decir de, de frente a las cosas al jefe, sino que se pela en, en, en los pasillos, en, en otros espacios. Se va a pelar en contra del jefe, en contra de las reglas, en contra de la empresa. Pero, ¿quién es capaz de dar la cara y decirle sabe jefe? No me parece bien lo que usted dijo. ¿Quién es capaz de poner los puntos sobre la I? De manera en donde se pueda llegar a acuerdos. Y eso no, no es habitual. Y, y volviendo un poco a lo que decía también este, este mismo amigo delante eh, antes quizás había más posibilidades de comunicar pero también podría ser una idealidad porque antes existía la mesa al pillejo años atrás sí. cuando los niños chicos se sentaban en una mesa aparte y no podían compartir temas de adultos por tanto la comunicación ahí era muy asimétrica el papá solo con una mirada un gesto decía lo que había que hacer y si no lo hacías la otra mirada significaba un correazo entonces vivimos situaciones eh, históricas, eh, mundiales, en donde eh, no tuvimos la posibilidad de aprender a expresarnos. Y quizás recién estamos en esa fase del de niño chico que usa el lenguaje y no sabe bien cómo usarlo. Y por eso decimos tantas tonteras y atarantados, desesperados por decir algo, porque me escuchen como el niño de dos o tres años que le pataleta pataletas todavía. Estamos recién yo creo que quizás en esa fase después de un proceso histórico en donde nuestra opinión no valía nada Claudio, y respecto al a lo que nos cuesta, por ejemplo reconocer un error y, y, y en vez de reconocerlo hidalgamente, eh, a muchas personas les pasa que eh, se sienten aún más mancillados en su honor, quizás no sea que responder a aquello y que antes de reconocerlo eh, insultan, ofenden y caen en la misma y, antes de ...evitarse todo el mal rato incluso para ellos... ...y decir, ¿sabes que Sí, la embarré... ...lo que dije no es efectivo, lo que dije es falso... ...o te ofrezco disculpas... ...pero antes que todo eso... ...siempre va a estar la ofensa... ...hay un tema también de arrogancia... ...en medio que ha ido en aumento quizás con el paso de los años... ...sí, es que... ...dentro de eso están los valores, los antivalores... ...que queremos como sociedad... ...que nos educan nuestros padres... Eh, siempre está que la familia es el primer núcleo social es decir, de socialización donde aprendemos lo básico uh -huh. pero también está que la familia no es una familia como antes donde estaba la mamá todo el día con los niños la mamá trabaja uh -huh. y, y la educación, esa básica la educación nuclear la recibimos en otros espacios y en esos espacios eh, nos damos cuenta que lo que nos mueve eh, son otros intereses no el interés del bien común de la familia ...y vamos aprendiendo eh, otros bienes que no son precisamente los comunes... ...como eh, aprender a tener buena nota, sea el medio que sea... Eh, ...aprender a, a jugar y ganar en, en, en el colegio eh, sin, sin pandemia... Eh, ...es decir, aprendemos una serie de cosas en donde eh, uno cree que el prestigio de uno... ...radica en el triunfo, en el éxito, mm -hmm. y no en la verdad, o en la honestidad... Eh, la honestidad es una cosa pasada de moda, es decir, eh, lo que interesa es que vea que es que se vea que soy un, una persona de éxito, que me va bien, y, y no importando mucho cómo he llegado a eso. Lo importante es eh, la apariencia, la cáscara. Algo así, dice Marcelo Giada desde Concon, comentario que nos llega a través del WhatsApp, el celular, la vestimenta, el auto hacen sentir seguros a la gente y creen saberlo todo cuando no es así. Falta de respeto. Y a propósito de esto, eh, Claudio. Este era un concepto que me llamó mucho la atención El bien común, ¿crees que está muy manoseado el término del bien común? ¿O que quizás la acepción de ese concepto se ha ido debilitando con el paso del tiempo Y se ha visto quizás eh, ya prácticamente desechado, sobre todo en el último tiempo, el famoso bien común? Sí yo creo que, que tiene razón en eso, yo creo que se ha debilitado bastante la idea de el bien común. Uno no se puede meter en una pelea porque eh, va a salir dañado, te van a disparar y vas a morir, injustamente. Lo que pasó en el eh, espejo. Día uno no puede eh, hacer todas las cosas porque en todo lo que yo diga o haga puedo salir dañado por terceros. Mm. Y ahí el bien común se restringe a el bien común de mi familia y, y propio si es que hay una buena familia o, o lo que se entienda por familia en ese momento. Uh -huh. Pero eh, el bien común ya no es un bien común, es un bien muy restringido. Eh, y por otro lado, como decíamos recién, eh, no importa el bien común, importa que yo sobreviva, que eh, nos enseñaron de que gracias a tu esfuerzo llegarás lejos, uh -huh. gracias a tu esfuerzo. Pero, eh, ¿por qué mucha gente no, no llega lejos, no triunfa? Pese a que le ha puesto mucho esfuerzo, es cosa de los testimonios de muchas personas que uno conoce, se han sacado la mugre haciendo un montón de cosas, vendiendo eh, comida en la esquina, vendiendo sangre, es y no logran salir adelante, y es gente forzada, donde queda ese concepto? Pero es un concepto tan arraigado que ha echado a perder el concepto del bien común, en donde podríamos salir juntos apoyándonos, solidarizando. Pero también eso suena a comunismo, o cualquier otra ideología que parezca como que eh, tiene que ver con... Eh, manos nefastas y negras y oscuras. Y la otra idea es, oye, si tú puedes, dale, tú tienes las herramientas, uh -huh. pero eh, caemos en el individualismo, que es lo que decíamos al comienzo. Y el individualismo nos aleja de las posibilidades de crecer eh, solidaria y humanamente. Y este nivel de agresividad... Eh de belicosidad que um, se está extrapolando lamentablemente a, ¿eh? y lo hemos visto, bueno, sobre todo en el último tiempo, eh, donde incluso personas han sido agredidas eh, por eh, ser o pensar distinto al otro. Eh, y, y esto en todo ámbito, voy a extrapolarlo al, al tema político hacia otros temas también, desde el tema político hacia otros temas, por ejemplo, los crímenes de odio, agredir o insultar a una persona, eh, por ejemplo, eh, con eh, una identidad de género en particular. Eh, estos delitos que son eh, castigados bajo la ahora creada y llamada ley Samudio, ¿no? Eh, eh, discriminación, eh, porque también existe la discriminación positiva, ojo con eso, ¿eh? Cuando uno atacando un tipo de discriminación cae exactamente en lo mismo, como la famosa psicología inversa que tú conoces muy bien, Claudio, ¿no? Entonces... Eh, ¿Tú crees que esto, extrapolándolo a todo el fenómeno país que se vive, ¿podría terminar en algún momento, Claudio, eh, se mantendría o oh, derechamente necesita un trabajo más de fondo para que podamos disminuir los niveles de odio y agresividad que hay? Yo creo que siempre estamos tratando de, de enfrentarlo, pero nunca se enfrenta adecuadamente, porque cuando ya vemos que hay tanta discriminación y odio, no se sé, el desamudio... Eh, homosexuales lesbianas que pero para discriminarlos tengo que sentir que yo tengo la verdad y en qué me apoyo para querer tener la verdad en la biblia en principios de reproducción en cualquier cosa todo va a servir para sentir que eh, yo soy heterosexual y somos los salvos o, o los perfectos mm -hmm. o no, no sé qué o los arios o aquel nombre que quisiéramos ponernos y los otros son los distintos y por consiguiente los distintos no tienen los mismos derechos ni los mismos valores. Claudio, y, dame, y dame que... un segundito, solo un segundo para volver contigo, porque tengo que ir con uno de nuestros auditores en una madrugada bien acontecida que hemos tenido en materia informativa. Manuel, auditor de la radio, está en el 808 810. Hola Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos Manuel, ¿qué ocurre? Mira, te cuento aquí en la catedral de Chacabuco. hay un colegio que más las personas. A ver, espérame un momentito, que te escucho muy mal, Manuel. Eh, eh, eh, si te puedes acercar el teléfono un momento a, hacia tu, tu rostro, hablar normalmente por teléfono. Nos decías, en Catedral Concha Cabuco. Sí, en Catedral es quien es Chacabuco. Ya, ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que hay un colegio y va a dar los por... para ingresar a probar ¿Ese es en la Escuela Salvador Sanfuentes. Fuentes? El Salvador San Fuentes, efectivamente. En, en la Escuela eh, Salvador San Fuente, entonces se derribaron los portones para ir a robar, y, hay, y las personas estarían al interior, ¿en este momento? En este momento, al parecer está ir buscando, registrando el lugar, y como 10 carros policiales buscando en uh -huh. el lugar. empezaron a robar. Oye, eh, ah pero hay eh, personal policial en el lugar, sé cuánto rato llegó la policía? Hace cinco minutos. Ah, no. Pero ya en el lugar. Cuéntanos, eh, eh, si en los momentos previos se logró observar algún tipo de presencia de camiones, automóviles, ¿viste alguna cantidad de sujetos ingresando? Se observó un vehículo, un taxi sin patente, eh, con los vidrios polarizados, que al momento de pasar mm -hmm. eh, se dieron a la fuga, dirección hacia San Pablo. Ya, por Chacabuco. Por Chacabuco. Bien, esto tenemos que decir que queda al frente, por ejemplo, el Museo de la Memoria, el acceso de la Quinta Normal ahí, esto muy próximo queda a Matucana al lado del hospital geriátrico del Hospital San Juan de Dios. Además, además, claro, a pasos de ahí. Eh, esto es pleno barrio un Emanuel, eh, Manuel, el, hasta el momento... los carabineros se mantienen al interior del establecimiento, no? Sí, hasta el momento se mantienen al interior del establecimiento buscando si hay personas dentro del establecimiento. Bien, ¿cuántos carros policiales me dijiste que habían aproximadamente? Como 10 carros policiales. Como 10 carros, perfecto. Vamos a averiguar detalles, eh, más detalles, eh, Manuel, a partir del valioso dato que nos entregas. En cualquier momento vamos a ampliar la información. Muchísimas gracias. ¿ah? ¿eh? Que, nada, nada. que esté muy bien. Bien, bien. Hasta pronto. Igualmente. Ahí está, Manuel, entonces, atención: un procedimiento policial eh, por un eh, presunto robo, un lugar no habitado ahí en la Escuela Salvador Sanfuentes, en la esquina de Catedral con Chacabuco en la. ...comuna de Santiago. Vuelvo contigo, Claudio, para los últimos minutos, ya antes de cerrar. Eh, estábamos hablando de la posibilidad, cierta o no, de que estos niveles de, de violencia, odio, discriminación pudieran bajar. ¿Y quién tenía la razón en el fondo? ¿Cómo entender que el otro también puede tener la razón? Sí. Decíamos entonces que cada cierto tiempo le cambiamos el nombre a las cosas para que no suene tan violento ni tan agresivo. Entonces, ahora ya no hablamos de mendigos, sino que hablamos de personas de la calle. Eh, ya no hablamos de eh, retardo mental, sino que discapacidad intelectual. Ya no, y, y, y a todos le vamos cambiando nombre. Pero es más fácil cambiar nombre, pareciera, que solucionar el problema. Porque eh, discapacidad intelectual es lo mismo que retardo mental, y es lo mismo que idiota o imbécil en tiempos en donde se pusieron esos nombres. Y la gente empezó a usarlos para ofender y le vamos cambiando el nombre, y le vamos cambiando el nombre, y a todas las cosas le cambiamos el nombre y creemos que con eso se acaba el problema. Claro. Nunca se acaba el problema porque eso no es el problema. Eh, el problema no es el nombre, sino lo que tú dices, cómo llegamos a la esencia, eh, a decir por qué tengo que ofender a, a esa persona con el nombre que sea, le puedo decir hasta hoja de árbol y si le decimos hoja de árbol, eso va a transformarse en ofensa también. Pues la connotación. ¿Por qué? Porque la intención de yo querer tener una primacía sobre el otro va a hacer que use cualquier argumento, como nuestro amigo decía, la ropa, el automóvil, el estatus, esos son signos de, de violencia también. Son formas de decir, aquí yo valgo más que tú. O, o querer siempre tener la última palabra en una discusión Algo que se transforma en un círculo y al final es un sinfín De una ofensa para allá, otra ofensa para acá eh, y, y, y pasa que de repente eh, las personas reciben mensajes, por ejemplo De manera ofensiva, esperando que el otro responda A ver qué dijo el otro esa Incluso esa frase está hecha para hasta la, la, la eh, rotina humorística ¿Y qué dijo el otro? Pero, eh, ¿qué pasa cuando no contestas, tú? Eh, ahí descoloca a esa persona, pero eh, también hay quienes buscan y buscan y buscan y buscan y buscan y buscan hasta que te encuentran, pues eh, eh, estas personas pueden ser ignoradas durante horas, pero eh, hasta que eh, encuentran al, al receptor, en este caso, el mensaje, y ahí es donde se produce la confrontación. Porque muchos dicen también, eh, ¿qué tan válido es hacerse el leso o ignorar esto, Claudio? ¿Es una buena herramienta ignorarlo directamente? Bueno, lo primero es ignorar, hacerse leso. Uh -huh. Es como la primera medida. Pero eh, no va a bastar. Eh, en los colegios los niños eh, le enseñamos que ignoren, se molestan lo que diga a la profesora, el inspector. Entonces el niño empieza a molestarlo, eh, a, en el a, a, a agredirlo, a empujarlo uh -huh. eh, y ese hacerse leso termina siendo una señal de, de debilidad. ¿Por qué? Porque quizá el niño que está siendo víctima de bullying no tiene habilidades sociales, no tiene habilidades comunicacionales para poder enfrentar la situación a través del lenguaje. Y eso se lo extrapolamos a la situación eh, cotidiana, como tú dices, eh, pasa lo mismo, es decir, eh, me averleso, me aguanto o, o bien termino atacando, porque ya me controlaron tanto que termino siendo uno más y no logro discriminar. Por eso es importante cómo aprendo técnicas, cómo aprendo primero a saber quién soy, eh, a cómo enfrentar situaciones, a cómo manejar las situaciones a través del lenguaje, que Oye. es la herramienta que tenemos de ataque y de defensa. Claudio, y una última consulta, aunque parezca un poco dicotómico la, eh, el mensaje que nos envía un auditor, pero lo, lo, más, lo, lo más clever. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los que no toleran a los intolerantes? ¿Se puede tolerar la intolerancia? La palabra tolerar ya es una palabra que tiene un sentido de aguantar. Uh -huh. Entonces, si yo aguanto a uno que aguanta, a uno que no aguanta, es porque estoy aguantando, es decir, no estoy primero aceptando uh -huh. o no estoy viendo canales de comunicación. O este tipo que intolerante ya no lo aguanto y mejor me voy, es porque también tengo algo de eso. Uh -huh. Porque no tengo las habilidades para poder comunicar, para poder canalizar para poder eh, hacer fluir, porque quizás el intolerante a lo mejor tiene alguna idea, tiene alguna razón, uh -huh. que él no la puede ver, en donde él cree tener la verdad, pero si uno pudiera ayudar al otro a que tenga algún punto de vista un poco más amplio, eh, es un gran logro, pero termino también estigmatizando al otro, ese es un intolerante, y me transformo yo no en lo mismo, pero también termino rechazando al otro. Uh -huh. Gran conversación eh, Claudio desde ya, agradeciéndote muchísimo la disposición que tienes siempre con el trasnoche y um, antes de despedirte siempre nuestros autores nos consultan ¿dónde pueden encontrarte para eventualmente ir a verte? ¿o comunicarse contigo? Bueno, para verme donde quieran, ahí nos comunicamos entran a internet eh, Claudio Cornejo Torres o Claudio Cornejo psicólogo, uh -huh. y aparece la página donde pueden pedir hora, donde está el, el whatsapp que me pueden escribir, el número de teléfono, o uh -huh. cualquiera de estos programas que van quedando grabados, yo los subo también, y otros programas más que hago en radio y en televisión, que están ahí también en, en YouTube, Claudio Cornejo. Bien, Claudio, deseándote desde ya que tengas un excelente descanso y un excelente inicio de semana. Muy bien, pues igualmente tú que sigas en tu programa y cada uno de los auditores que están ahí, cada uno en sus quehaceres, están nochando, trabajando, eh, nos seguimos encontrando cada vez que tú lo invites, Gonzalo. Un abrazo Gracias, pues, Claudio. Muy bien. Que estés súper, chau, chao. Un saludo a también, que está ahí. Ahí está, consuelos. abuelito. <risas> <risas> Un abrazo, Claudio, que estés de bien. Tú. Chau, chau.